Buenas a todos aquí les traigo otro capítulo de q 37 y lo siento por la tardanza y espero que lo disfruten. Sorry sorry. ¿Qué hacen aquí? ¿Puppet? Que comience el juego. ¿Estás lista para morir? Voy a por ti. Esta é a razão por que a loja se em uso. Estos são os nuevos animatrônicos. Nuestro reemplazo. Porque no não se muevem? Porque são ordinários robots. Não têm almas. E no o Por isso somos especiales. A unha que chavou tomou parte de nossas almas. Fuimos fuertes que pudimos crear nuestra propia alma. Por eso estamos huyendo. Perdóname, tengo asuntos que atender. Es gracioso, pero te estaba esperando aquí. Esto significa que la máquina funciona. Debo admitir que tienes cambio. Supongo que el futuro no se ve bien. Si Shadow Freddy no se detiene, no habrá futuro para nadie. Lo que ocurrirá en el futuro será un gran caos. Por todo el sufrimiento que tuve que pasar. Hay que hacer algo.